Eh, hola. hola, estamos acá con Gabriel en la Biblioteca San Javier La Loma. Sí, Biblioteca Pública Piloto Pilotrofía San Javier La Loma. Usted conoce su, su tema. Bueno, Gabriel, cuéntame del, cómo está el proceso que... Una vez fue Hiper barrio, Convergentes, acabo de recibir un nuevo premio. Cuéntame, hazme la historia completa, la trayectoria desde que empezaron hasta ahora. Vamos a tratar de, como piden siempre en las reuniones, de ser breves. Eso. Eh, ¿Qué somos hoy? Hoy somos una comunidad de práctica. Una comunidad de práctica que tiene tres líneas de trabajo. Una de ellas es el ejercicio de rescate, dinamización de la memoria local. En una segunda línea tenemos todo el trabajo que tiene que ver con documentar eh, y contar las problemáticas actuales a través de ejercicios de periodismo ciudadano y comunitario. Y nuestra tercera línea de trabajo hoy es el Laboratorio Social de Aprendizajes Colaborativos. Ese Laboratorio Social de Aprendizajes Colaborativos hoy tiene tres, tres proyectos que nos tienen... Un poco metidos en la tarea de, de absorber buena parte del tiempo que, trabaja, que, que invertimos en este proyecto. Eh, esos tres proyectos son el ejercicio mapeado social y comunitario, o sea, hacer nuestros propios mapas. Es básicamente una reacción a una problemática local y, y nos metimos hace unos cinco años a hacer nuestros propios mapas. Hoy el territorio más densamente mapeado de Antioquia en OpenStreetMap es La Loma la vereda La Loma en el corregimiento de San Cristóbal, en la Comuna 60 en Medellín. Eh, justamente con ese ejercicio de mapeo comunitario, en enero nos entregan el Premio Internacional de Uso e Innovación de Tecnologías en Bibliotecas Públicas por Eiffel. Eso sea, nos lo entregan ahorita en agosto en Francia. Porque finalmente lo logramos traducir todos esos mapas en un servicio bibliotecario que pueda ayudar a las comunidades a nivel local hoy. Eh, el segundo proyecto que tenemos es eh, el ejercicio de agricultura para perezosos que apunta básicamente a tratar temas de seguridad y soberanía alimentaria eh, Fundamentalmente apostando a una cosa y es a que las señoras tengan en las casas, en los antejardines, en las paredes y en los techos lo que necesitan para echarle a las ollas Son ejercicios de agricultura que apuntan a hacerla tan efectivamente que la gente tenga tiempo de hacer la siesta como, como lo plantea Mazanovo Fukuoka es importante para nosotros ¿por qué? porque estamos aportando a resolver un problema de hambre, de hambre real, sí. entendiendo pues que el hambre en el mundo es una realidad que nos afecta a todos, la relación con el medio ambiente, los de residuos sólidos, el manejo del agua y otras cosas, pero fundamentalmente queremos trabajar ese tema, ese, ese proceso llevamos ya año y medio y hoy tenemos algunos prototipos de huertas funcionando en el territorio, más o menos son unas 10 en este momento y se están montando unas que unas grandes huertas comunitarias que van a apuntar a capacitar gente dentro del territorio, ya están en Bellavista, eh, Loma Hermosa y San Gabriel tenemos huertas que superan los 600 metros cuadrados eh, y donde se viene trabajando con la gente. Uh -huh. Y el, la tercer, el tercer proyecto dentro de la línea del laboratorio es nuestra red, nuestra red LALOLIF, o sea es un proyecto de red que llevamos fantaseando con él hace unos siete años y que hoy nos permite eh, consolidarse desde hace más o menos seis meses con la instalación de los tres nodos que nos permiten eh, tener una red funcional a través de la cual ponemos en ella servicios o vamos a implementar otros nuevos. Justamente con ese proyecto de nuestra red, eh, la LUI pretende comunicar la Loma, en situaciones de emergencia pretende resolver unos problemas de información y apunta hoy a, a que con ese proyecto mmm, nos, nos ocurre que nos acabamos de ganar el premio internacional Chris Nichols de Software Libre. Y básicamente la intención es sumar a eso que ya venimos haciendo. Uh -huh. Hoy eso es convergentes. ¿Qué arrancó siendo? Arrancó siendo un grupo de usuarios en una biblioteca, inquietos, preguntones, problemáticos, canzones, así como Catalina.